No sé qué irá a salir de esto, pero vamos a intentarlo. Una especie de confesionario de, de primer mes de viaje. Ahora es mi turno y después será el turno de esto. Muy zarpado pensar que, que pasó un mes, que es real que no estamos viviendo un sueño, aunque soñemos todos los días un poco y pensar que realmente se puede todos los días y que todos los días sea la materialización de que realmente se puede, es muy salvado. hoy quisimos hacer nuestra segunda feria en viaje acá en el Calafate y nos estacionamos alejados de la zona céntrica porque bueno, no queríamos molestar y nos echaron es muy gracioso porque es la segunda feria que hacemos en viaje y la primera feria de la cual nos echan así que arrancamos el día medio medio y dijimos bueno, ya fue, no nos vamos a amargar y Nico tuvo la brillante idea de decir y si nos vamos hoy un poquito más alejados y acá estamos, con la camioneta, en... no voy a decir en el medio de la nada, porque no es en el medio de la nada, pero bueno, no estamos en la circunvalación y no hay gente al lado del metro estamos solamente nosotros, y creo que es una buena manera de disfrutar este, este logro de, de primer mes de viaje. Es un montón. Es un montón. Es una noche. Hoy se cumple un mes desde que salimos de viaje y pareciera que pasó todo un año mucho tiempo porque vivimos muchas cosas, eh, nos pasaron muchas cosas, todas buenas eh, la gente que conocimos fue increíble el reencuentro de Nico con su familia también fue algo hermoso y estar acá en este momento es algo increíble si sí, tendría que definir este primer mes de viaje, eh, creo que diría que, no sé si es un sueño, porque lo estamos viviendo, esto no es un sueño, pero es, es increíble, eh, creo que si tendría que, que definirlo en una palabra sería, sería vivido, no sé, es, es como un momento vivido, un mes vivido alejado de la familia, a veces extrañamos mucho no les vamos a mentir, pero poder estar haciendo esto estar acá en este momento es, es increíble y creo que ese es mi, mi confesionario para este primer mes de viaje porque en este momento no tengo palabras para describir lo que vimos en este primer mes de viaje y todo lo que se viene ahora es el turno de Nico, vamos a ver qué dice está eh, bien me acabo de enterar que hay que hacer este clip, me acaba de decir Sophie. Eh, no me parece una mala idea. Creo que es un hermoso recuerdo que nos va a quedar. Voy a tratar de ser breve porque siempre hablo una bocha. Un mes de viaje, pero como mucho más tiempo por ahí desde que empezamos con este sueño. Y realmente es increíble pensar que ya pasó un mes. Estoy muy feliz. Hoy me movilizó mucho. En el auto tenemos una chapita de la sobrina de Sofi y unas piedritas de como un arito que me regaló mi hermano antes de salir. Y pensé en eso que hoy quería abrazarlos a todos un montón y festejar con todos ellos este primer mes. Pero los tengo, los tenemos de otra manera. Y es muy zarpado, muy zarpado pensar que, que pasó un mes, que es real. Que no estamos viviendo un sueño, aunque soñemos todos los días un poco, y es muy zarpado el lugar en el que estamos ahora, el atardecer que estamos viendo, y, y pensar que realmente se puede todos los días y que todos los días sean la materialización de que realmente se puede, muy zarpado. Estoy súper feliz de, de tener a Sofía de compañera porque realmente creo que todas estas cosas se hacen no sé si mucho más fáciles, pero mucho más llevaderas los que nos siguen hace rato saben todo lo que pasamos para llegar hasta acá el día de hoy para que Leica esté ahí, para que Rufi esté acá, para que nosotros estemos acá y sin dudas creo que, que quiero cerrar esto, porque ya hablé una bocha diciendo que sueñen y que trabajen, porque nada llega gratis hay que romperse el culo, hay que romperse el lomo, pero todo vale el triple después Creo que soy una genia de la improvisación. Todo lo que vieron que dijimos anteriormente, que Nico esté con la cámara ahora, fue algo completamente improvisado. Fue un clip sin cortes. Eh, fue el único clip de cada uno y salió como salió. Me parece que es súper natural mostrar eso y que está súper lindo. No me lo esperaba, pero creo que estos videos son los que... Más se disfrutan después. Antes de seguir con cualquier cosa, les vamos a mostrar algo súper lindo que hicimos. La gente que nos sigue en Instagram, que va a quedar por acá, ya sabe seguramente de qué estamos hablando. Por fin hicimos el proteo en Laica. Ahora se los voy a mostrar con, con mayor detalle. Miren lo que es. Es. esta es la mejor manera de festejar este primer mes de viaje esto es real, estamos acá y la estamos pasando increíble es muy gracioso porque en lo que va este mes eh, nos ha pasado muchas veces ver secuencias y ver lugares que decís esto no puede ser real, es como lo que uno ve en las redes sociales que decís wow, ese paisaje, bueno, vimos todo increíble y estar haciendo esto es también un montón esta pareja es muy real gente, eso quería decir y esto es como... como somos Y Nico también cocina, ¿eh? Te pelapas para no pela romper una mierda ¿Está grabado eso? Hay dos tipos de personas Los que amamos las berenjenas, al escabeche y todo lo que sea el escabeche Y los que no Tengo dos cosas para decir No soy Francis Malman Pero tiene un aire Y dos como diría nuestro amigo Merakio, que no nos conoce seguramente, pero debería Perdón si te estás comiendo una galletita de agua Otro día en el planeta Tierra Otro día en el planeta Tierra Vamos a hacer el almuerzo Ya pasaron un par de horas desde que nos levantamos, desayunamos Salimos a pasear con la perry Estuvimos nadando, ella, yo no y ahora se viene ya quisieras. el almuerzo. Ganas no me faltan, creo que me falta coraje, pero tal vez lo haga. Qué elegancia, eh. Ya dejamos el lugar donde pasamos la noche y ahora nos estamos yendo para el centro de Calafate. Tenemos que comprar un par de cosas y veremos qué vamos a hacer el día de hoy porque si todo sale bien mañana vamos a estar saliendo para el chalte hace como no sé 20 grados fácil sin, sin exagerar estaba pronosticado que a esta temperatura la verdad un lujo punta soberana el lugar donde estuvimos ayer hasta ahora se ve toda la ciudad del calafate súper tranquilo la playita súper bien muy pero muy lindo el lugar muy pero muy linda la vista súper tranquilo nada de ruido tal vez los fines de semana sea diferente pero la pasamos genial y el día ahora se está poniendo cada vez más caluroso así que vamos a ir en busca de víveres y tal vez, como dijo Sophie, mañana nuevo destino ¿Qué pasó desde que salimos? Fuimos a comprar algunas cosas que nos faltaban, como les dijimos la idea es mañana ir para el Chalten, así que nos abastecimos de cosas y fuimos a comprar eh, sobre todo unas cosas que nos hacían falta para la camioneta que hacen que nuestro día a día no sea tan estresante dentro de este metro y no sé cuánto cuadrado. a veces son como micro momentos de estrés en el que decís, oh, porque todo es tan pequeño, oh, te golpea la puerta, se te cae algo. Después, todo tiene su lugar, todo tiene su lugar. Si sacaste un plato de un lugar, hay que volver a meter ahí. Y explota todo, si no es realmente muy gracioso, porque donde sacaste dos tres cosas y quedaron dos tres cosas de más, o compraste un par de cosas y no las guardaste, se siente muy rápido. Ahora estamos en la IPF del Calafate, está empezando a caer el sol, el atardecer está increíble, después esto seguramente haga algunas tomas o estén pasando ahora, pues improvisación, eh, pero hoy es nuestro último día en el Calafate. No tenemos idea qué va a pasar en el Chaltén porque el Chaltén es todo parque nacional. No pensamos dejar a Rufina sola extremada cantidad de horas para poder hacer trekking y eso Así que lo vamos a ir evaluando una vez que estemos ahí Si vos tendrías que definir tu estadía en el Calafate, en palabras, ¿qué dirías sobre el Calafate? Me pareció una ciudad muy ordenada, claramente es una ciudad que es muy turística, muy turística si vienen que viajeros, es todo demasiado caro. Pero sí, demasiado sí. Caro. y todo es pago. Me parece que le faltan más opciones gratuitas o con aranceles un poco más bajos para que uno tenga la posibilidad de ir por su cuenta a hacerlo. Los servicios turísticos en general son todos de muy buena calidad. Claramente se nota que es de lo que vive la gente acá, pero me, me parece eso, principalmente que le faltan opciones gratuitas o con aranceles más bajos para que la gente que viene en plan gasolero o, o pueda hacer más cosas también. Creo que es eso por ahí. Después, el resto es alucinante, el paisaje es alucinante, las vistas son alucinantes, la ciudad es preciosa. Para mí lo más interesante de, de haber estado acá en el Carafate, además de haber visitado lugares increíbles, en cuanto a la van life, diría que fue esto de estar algunos días estacionados en la IPF que se convirtió en nuestra oficina y sí. en nuestro patio de casa y nada, es la primera vez que, que estamos tanto tiempo en una estación de servicio sí, varios y varios parece que seguidos. está bueno eso también porque esta es la banda Lo mejor de lo mejor igual fue habernos cruzado, va a quedar acá el video con un grupo de trafiqueros que estaba bajando rumbo al kilómetro cero de la ruta 40 eran como 8 traficantes, va a quedar acá el video eh, fue la primera vez que vinimos a la estación de servicio y dijimos, bueno, teníamos que venir acá porque ver, conocimos gente increíble. Increíble. Fue el viernes de la semana pasada, fue, ese día comenzaron los días fríos, llegamos, estaban todas las Traffic, eran del Club Amigos de las Traffic. Y después al otro día Jorge me regaló una remera. Ah, acá la foto. Casi me largo a llorar, de verdad porque era, fue súper inesperado, ya estábamos armando todo para ir, nada. Muy agradecido por eso, muy agradecido por eso. Ahora sí, seguimos en contacto, eh, eso fue zarpado, sí, ahora seguimos en contacto, nos mandamos mensajitos por Instagram, así que creo que lo más lindo de haber venido hasta acá es tener la oportunidad de seguir conociendo gente nueva y, y crecer en mi camino. Es un video un poco distinto, pero queríamos compartir con ustedes eh, nuestra felicidad de haber llegado al primer mes de viaje. Que para nosotros de verdad significa un montón. Sabemos que muchas veces decimos que todo significa un montón. Pero de verdad todo significa un montón. Es que sí. Porque fue mucho tiempo planeando llegar a esto. Y hoy poder estar haciéndolo eh, es de verdad un montón. Así que si llegaron hasta acá. No olviden suscribirse, compartir, darle me gusta. Sabemos que hacemos mucho hincapié en eso. Pero son cosas que son gratis. Y realmente nos ayudan una bocha a que YouTube reconozca que esto les gusta y lo siga recomendando. Síganos en Instagram. Instagram está creciendo un montón, de verdad. Estamos muy felices por eso y compartimos bocha de material ahí. Por último tenemos la aplicación de cafecito que va a quedar abajo en la descripción también para todos aquellos que quieren hacer un aporte económico que... De verdad nos ayudó un montón. De verdad sí. hemos comprado un montón de cosas. Sin ir más lejos, hoy compramos un cuchillo de cocina que salimos sin cuchillo de cocina de Ushuaia. Y significa un montón que aprecien, que lo valoren. Y basta porque siempre hablo una bocha. Sí, nos sí. vemos el próximo <risas> domingo con un nuevo video.